Los gobernadores de Antioquia y de Cundinamarca, Aníbal Gaviria y Nicolás García, junto con nuestro director ejecutivo Didier Tavera, participaron en el Foro de Desafíos de la Democracia 2022, un espacio organizado por Grupo Prisa, donde 42 panelistas, representantes del gobierno nacional y departamental, congresistas, empresarios y líderes de diferentes sectores, dialogaron sobre el papel de la política, el sector privado y la sociedad civil en relación con el fortalecimiento de la democracia en nuestro país. Nuestro director ejecutivo, Didier Tavera, acompañó a los gobernadores de Antioquia y de Córdoba, Aníbal Gaviria y Orlando Benítez, en la socialización en las bancadas parlamentarias de estos departamentos, acerca de la iniciativa de crear una nueva región administrativa y de planificación RAP, enfocada en articular esfuerzos en beneficio de la paz, la vida y la no violencia en sus territorios. Esta RAP beneficiará a más de 8 millones de habitantes. La Gobernación de Guainía, WWF Colombia, la Fundación Omacha y la Federación Nacional de Departamentos, entre otros importantes aliados ambientales amazónicos y de la Academia, participaron en el lanzamiento del libro titulado Diversidad Biológica y Cultural del Departamento de Guainía, una publicación que permitió unir al talento humano interinstitucional para redescubrir la riqueza cultural y biológica de la tierra de muchas aguas, y que dio como resultado la identificación de 386 nuevas especies entre fauna y y flora en este territorio de la Amazonía colombiana. Continúa la articulación de esfuerzos en la lucha contra el contrabando. En esta oportunidad, nuestra subdirectora de Acuerdos y Convenios y líder nacional del programa Anticontrabando, Michelle Figueroa Pachón, se reunió con la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Bogotá para coordinar un cronograma conjunto de operativos de control y actividades de capacitación, concentrando las acciones en fechas claves de intervención como la celebración del Día del Amor y la Amistad, el Halloween y la temporada navideña para que la capital del país y Cundinamarca celebre legal